Muchas gracias por esta oportunidad y me encuentro muy emocionado de estar en esta sección Flores para mi Casa y pues bueno, de tener al invitado del día de hoy, quien por ser mexicano pues me va a enseñar mucho de todo, este arte y todo, eh, pues todo este contexto de que son las flores. Javier, Encantado bienvenido bueno, a tu sección, Encantado. yo estoy aquí el que <ríe> está de... <ríe> bienvenido de, tú de, y bienvenido mira, yo, los dos. Sí quiero, sí, quiero aprender un poco de ti, agradezco a mis compañeros que me han dado esta gran oportunidad. No, la verdad es que estás en una casa estupenda, la 8, sí, claro. y, y va, vamos a hacer un programa como hacemos todos los, los martes, que ya verás cómo te, cómo te va a gustar. Así es, pues vamos a la hora. ¿Qué tienes el día de hoy preparado, Javier? Pues hoy habíamos pensado en hacer un, un buquet de flor variada y vamos a intentar eh, confeccionarlo con este tipo de material que tenemos aquí. Uh -huh. Vamos a tener... Tres cosas encuentra para, Erli para hacerlo, tres cosas que son importantes. Primero, la elección del material. Okay. En este caso he elegido material eh, en un colorido, como se ve aquí, y he elegido varios tipos de materiales. Material floral, que hemos elegido dos tipos de margarita, una en color rosas y la de botón o la green. Hemos elegido unas rosas en color milka, unas proteas un eringium, que son estos cardos, <ríe> en color azulado, y luego, más en plan más, todavía más complemento, que ya hemos empezado con el, el eringium, hemos traído también solidago en color amarillo, el brezo, que es ahora una, un elemento muy de la, de, del momento en nuestra tierra, uh -huh. y luego he extraído dos variedades del mismo material, esto se llama statis y esto limonium, al fin y al cabo es un material muy muy similar, es de la misma familia, pero se distinguen porque uno es más grande que otro. Lo he traído en dos tonalidades diferentes. Claro. Y luego he traído dos materiales en verde, que hemos traído un lentisco, que es eh, muy parecido al olivo, se hace una semejanza, y hemos traído un verde de salar. ¿Vale? Perfecto, Javier, ¿podemos encontrar todos estos materiales nosotros? Normalmente en nuestras floristerías los vas a encontrar Perfecto. sin ningún problema. Eh, puede ser que se vaya a acabar en el momento, pero bueno, de la mañana a la tarde, de un día para otro, normalmente los tenemos en nuestras tiendas porque tenemos almacén propio y claro. podemos disponer de muchísimo material. Perfecto, entonces vamos a echar a volar nuestra imaginación. Venga, <risa> vamos a hacer, lo que vamos a hacer es un buqué redondito, no muy grande, lo que es más tipo un buque de mano, Perfecto. Y vamos a utilizarlo, El segundo, una vez que hemos elegido el material y hemos elegido los verdes, lo primero que hacemos es limpiar todo, que eso lo traigo todo prácticamente limpio a la altura más o menos que vamos a hacer la confección del ramo. Incluso los verdes también los he traído más o menos a esa altura. ¿Este bouquet es ideal para quién? Para esto es un buque eh, muy muy propio para para regalo sí un regalo para para, para en cual, cual, cualquier momento para cualquier persona eh, aquí no es, tenemos allí tenéis mucha tradición por ejemplo utilizar los los, los ramos con, muy simbólicos claro. para para para cierto, para las edades para esto sí. aquí ese concepto no, no lo tenemos tan arraigado en incluso España. los colores también en México sí, el blanco muy Significa amistad, el rojo, amor, diferentes. Aquí no tenemos tan interiorizado no. todos esos temas. Es un poco más, eh, general. más general, sí, más eh, el, el, la vistosidad de, de, de los ramos y tal. Es otro concepto. Eh, está empezando a, a surgir un, una cultura mayor de la, de la flor, pero claro. todavía estamos ahí. En es que el, es todo un arte, toda una sí. cultura y el simbolismo. También. Exactamente. Y luego el tercer, eh, lo que, tercero que vamos a hacer es eh, ponernos a confeccionarlo y para ello vamos a utilizar lo que se llama la técnica de la espiral Perfecto. vamos a ir cogiendo material he traído de casi todo como dos elementos la técnica de la espiral consiste en un principio con dos dedos cogemos los dos elementos y luego con esos dos dedos creamos un círculo lo vemos un círculo en el que vamos a ir metiendo todos nuestros elementos estos dedos de abajo nos van a servir para apoyar y que no se nos vaya y vamos a hacerlo siempre en el sentido inverso a las agujas del reloj en el sentido inverso a las agujas del reloj eso es importante bueno vamos a colocar los primeros los elementos grandes y vamos a ir intercalando algunos elementos de otro tipo por ejemplo vamos a colocar un brezo entre medias ya vale siempre respetando por favor el sentido que estamos diciendo y yo voy colocando y colocando elementos de una manera, entre comillas, aleatoria, que no es aleatoria. Vamos a colocar algún verde también intercalado, para que nos dé un poquito más de volumen. Se ve muy vistoso, ¿verdad? Sí, vale, un poquito de verde de este, intercalamos varios tipos de verde. Como va, veis, vamos eh, metiendo unos elementos entre otros, sí. Con los, colores Con los colores, donde si vemos que tenemos que separar colores, pues va, los vamos separando a nuestro antojo. <coughs> si el cámara cae así, eso y bajo un poquito para que se vea un poquito mejor, ¿vale? No sé si se está viendo bien. Sí, claro. Ahora vamos a meter un poquito de linching también entre medias para que nos resalte. Como veis, intento dejar más abajo los elementos que son más planos más compactos y dándole un poco más de vistosidad a los elementos como es el es ahora en este caso una protea esta es una protea sí como veis mirad lo que hago giro para intentar que ya una vez que tengo hecho la espiral voy metiendo materiales el verde lo vamos a utilizar más casi al final para ya cobertura, porque ya hemos metido ya algunos elementos entre medias para que nos den un poco de volumen, y vamos a ir metiendo ya los elementos más de complemento, aunque ya hemos metido alguno, pero, como ves, no queda un, un ramo exageradamente grande, sí muy compacto, porque era la idea de hoy de, del ramo, que quedara un ramito muy compacto, mira, aquí le vamos a dar un corte para que nos sirva para dos cachitos, ¡Uy! se ha enganchado y ponemos un cachito por aquí y otro cachito que nos va a venir bien que lo vamos a colocar por acá, ¿vale? y ahora vamos a colocar otra serie de elementos que hemos dicho que es por ejemplo el limonium morado y lo vamos a intercalando entre medias que nos va a dar otro punto de color diferente vamos a darle la vuelta mirad la diferencia de ponerlo así a ponerlo así claro. que nos va a quedar perfectamente orientado a la vista que eso es muy importante ¿eh? aquí hacemos lo mismo no es lo mismo colocarlo hacia abajo que colocarlo en este sentido que nos queda hacia arriba vamos a sacar un poquito la protea esta metemos la rosa como veis va quedando el ramo más o menos redondeado siempre compenso si pongo de un lado Pongo el mismo color del otro lado para que se nos vea, ¿de acuerdo? Y como dices, es importante respetar también la dirección, ¿no? Sí, la, dire la dirección para que, eh, sobre todo a la vista, Bien. quede lo más agradable posible. Y ahora ya vamos a empezar a poner verdes alrededor, diferentes. Muchas gracias. Vamos a colocar... Como veis, en todo momento, respeto, es muy importante, si, si, si, si me está viendo la cámara, las la mano, en todo momento respeto sí. la espiral, esperando que no se cruce nada de, de lo que queremos. Yo creo que de este material, vamos a esperar un momento, vamos a coger un poquitín de salal, porque ya parece que tenemos suficiente y vamos a colocar un poquitín de salal, que es este elemento con la hoja redondeada. Eh, yo soy muy partidario de combinar siempre un par de, de, de tipos de verdes diferentes, sí. siempre que se pueda, ¿vale? Y se ve muy vistoso, ¿verdad? Sí. Qué importante es respetar esa técnica para... Importantísimo. Para esto, este esto es una, algo que es el, el ABC de la floristería. Es una de las cosas que primero se aprende y que son, para mí, que se debe valorar más. Hemos utilizado una técnica de compensación, no como otras veces que hemos triangulado, que también ya lo hemos explicado en otros programas, en esta ocasión hemos utilizado una técnica de compensación, ¿vale? Perfecto. Yo creo que este verde ya nos lo vamos a ahorrar porque, como veis, la cobertura queda más o menos ya tapada de verde, se ve, ¿vale? Y nos queda, por arriba también tenemos, yo creo que una vistosidad de verde es bastante importante, que nos queda redondeado, nos queda más o menos todo texturado, que era la idea. Perfecto. Y ahora cogemos el elemento rafia. En este caso he utilizado una rafia vistosa, porque se nos va a ver. Y lo ponemos de esta forma. Vamos a ver. Ponemos ahí, en lugar de eso lo voy a hacer al revés. Lo ponemos ahí y dejamos ahí la punta y empezamos a la primera vuelta, apretamos, una segunda vuelta, seguimos apretando y una tercera vuelta y seguimos apretando y ahora ya por arriba sigo haciendo lo mismo para terminar de completar por arriba y por abajo para que me quede bien sujeto Oye, parece que es muy complicado, pero es sencillo, ¿no? Sí, es más seguir las reglas y... Es muy fácil, al, al 100 o 200 sí, que hayas hecho ya te salen perfectos. Sí, me imagino, pero para quien esté en casa, bueno, pues seguir esta técnica, no. seguir las reglas... Sí, como dice no, no, no es difícil. Yo creo que va a ser más fácil y, bueno, podemos tener sí. este material tan vistoso, tan bonito, en unos segundos, ¿no? En unos minutos. Sí. En talleres que hemos hecho en las tiendas, pues a veces hemos enseñado todo esto. Ahora, de cada delatado, esto es importante. Una vez que eso, apretamos otra, otra vez. Bien Exactamente, que es importante. Y uno, dos veces. Perfecto. Sí. No solamente una, sino dos veces. Lo pasamos, apretamos ya, ahora ya no se nos suelta, que es por lo que se hace dos veces. Hacemos uno segundo o tercer nudo, como mucho, y ya está. En este caso, como es una cinta muy vistosa, no tenemos ningún problema. Y ahora lo que vamos a hacer es, los tallos quedan así muy feos, vamos a intentar a igualarlos todos, ¿vale? Vamos a ver si no nos saltan mucho todos los elementos hacia afuera. Lo mismo nos va a tocar cortar un poquitín más. Vamos a ver, probarlo primero. Vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar un momentín ahí, claro. antes de cortar, y vamos a traer el jarrón que vamos a, a poner. A colocar... En este caso he traído un jarrón, podría haber sido también una base baja y que se sostuviera solo, como hemos hecho en alguna ocasión, pero en esta ocasión hemos traído un jarrón anchito para hacerlo. Perfecto. Le vamos a echar el conservante. Eh, en otras ocasiones también ya lo hemos dicho. Este conservante lo que nos hace es, aparte de a, a, dar nutrientes al agua, nos va a hacer que todas las los sedimentos se depositen abajo, ¿vale? Voy a utilizar simplemente un palo de los que tengo para, para moverlo un poco? un poco, ¿vale? Y eh, normalmente, ya también lo hemos dicho alguna vez, eh, el agua se debe utilizar con presión. Yo ahora lo que hago es, fijaros, lo pongo ahí y calculo un poquitín el, el, el, espacio, el corte el donde corto. vamos a darlo. Creo que por donde íbamos no íbamos mal, ¿eh? Voy a cortar un poquitín más, pero creo que por donde íbamos íbamos bien siempre que podamos, eh, que queden un poquito al bies. Lo que pasa es que no siempre es fácil, por una razón, porque son muy duros los tallos y eso, vale. intentar que queden un poquito al bies para que la absorción sea mayor del agua. ¿Vale? Y vamos a ver si nos ha quedado bien para poderlo oh, mira, quedó meter. Una vez que lo tenemos hecho, <risa> lo que hacemos es, le damos vueltas y no sé si os estáis fijando cómo nos ensancha el ramo bueno. arriba, terminamos de colocar algún elemento si queremos y ya hemos conseguido hacer un ramo primaviral en estos tonos rosas. Perfecto. Que nos ha quedado más o menos bonito. Pues muchas gracias Javier por sí. esos tips. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Pues en redes sociales, ya sabes que estamos en YouTube. Uh -huh. Y que además con tú me lo has comentado antes, claro. con bastante éxito, está funcionando sí, sí, sí. bastante bien. Se llama Mayo eh, Flores Trucos y Consejos, Flores, flores trucos, trucos y Consejos trucos, y allí es. nos encontraréis. Y luego en, en Instagram uh -huh. en, en Mayo Floristerías y en pues en las tiendas, sí, en y en, locales, en facebook también 6, en los dos locales de la 6, calle de valencia 6, y de Bermejeros y luego aparte también eh, en nuestro canal de vamos en nuestro canal en nuestra tienda virtual de mayo flor allí podrán comprar para enviar a cualquier punto de españa o del mundo flores claro que rápidamente ya viene la temporada pre eh, matrimonios pre bodas entonces hay que estamos ahí, bueno est estamos ahí sí que, eh, es bueno que me lo recuerdes porque estamos ahí con, con el tema de que todavía notamos que faltan novias por venir a visitarnos claro. y estamos con las tiendas dándolas ahí todos los días tenemos un montón de ellas pero todavía quedan huecos y ahora hasta el mes de mayo estamos con una eh, posibilidad de atención mucho más amplia porque tenemos fines de semana y todo para poderos atender a partir de, de ese momento nos va a ser un poquito más complicado el, el atenderos y te, vamos a tener que reducirlo a principios de semana pero bueno que no dejen de llamarnos que ya nos iremos arreglando para poder atenderles ahora que hay tiempo hay que hacerlo porque luego vienen las prisas no claro claro es un problema, es un problema. Bueno, Javier, bueno, ya tienes más un fan mexicano más. Así Encantado. Que, bueno, vamos a, a también enviar esto para nuestros contactos para que tengas más seguidores en todas tus redes. Sociales. Espe espero que podamos seguir contando contigo Perfecto. algún día Un más. placer, Javier, muchas Venga, gracias. Muchas gracias a ti. Y pues bueno, continuamos con la programación. Muchas Buenas gracias. Noches.